you <laughs>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 Que se que ahí, sí, también. no bueno, ellos se comprometían en que esta la... tierra se Bueno, el, el otro tema es a dónde no es la disposición final. Porque me está diciendo que como quiera otra ruta nueva que la disposición final de los músculos.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 Y lo que vemos que en realidad Vaca Muerta es una apuesta hacia la producción de hidrocarburos no convencionales, es decir, reforzar la matriz energética basada en combustibles fósiles, básicamente petróleo y gas, eh, y al mismo tiempo eso es incompatible no solamente con los compromisos constitucionales y convencionales que tiene Argentina en relación al cambio climático, por ejemplo, sino es completamente incompatible con lo que le estamos haciendo a la naturaleza, a la madre tierra y a las comunidades en pleno colapso ecológico. Entonces, eh, es un cuestionamiento estructural que en este caso puntual se concentra sobre el fenómeno